Marciano Cantero, Los Enanos Verdes, todo dicho, ¿no? La verdad eh, que sí. A esta hora, hace exactamente tres semanas, Mendoza y El Mundo estaban despidiendo a uno de los líderes y fundadores de Los Enanos Verdes y les está cayendo la ficha un poco a la gente, pero esencialmente a los más íntimos, ¿sí? A la familia, a los hermanos, al hijo, Javier Cantero. E invito a la audiencia de Canal 7 a leer en diario1.com.ar una entrevista exclusiva, un diálogo mano a mano casi confesional. Con este único descendiente de Marciano Cantero Tenemos creo que un informe sí. Para compartir con la audiencia Está listo, dale, lo miramos Lo escuchamos cajón foto. El tiempo vuela También para la nostalgia Ya pasaron tres semanas de la partida de Marciano Cantero El rockero más importante que dio a la provincia de Mendoza Y con esa distancia recorrida Que para el alma puede ser una eternidad. Su hijo Javier, de 30 años, recuerda cómo fue esa relación con su padre, una estrella del rock. Eh, ¿Te costó encontrar al, al papá? No, jamás. Como para decir, che, viejo, tal fosa, no sé. Eh, amigos y. y me pasa esto, que suele pasarle a todos los chicos, ¿no ha pasado a todos ¿No? ¿Te costó encontrar No, no, porque él era muy sencillo, incluso en, su, en sus momentos de ser artista, de ser este... de estar en personaje, él seguía siendo humilde, seguía siendo sencillo y seguía siendo accesible a esas pequeñeces de... a mí que me gustaba una, una nenita en primer grado creo y yo le dije, me acuerdo, esto me acuerdo patente, en primer grado le dije me gusta una, una nena, ¿qué hago? Me dijo, vos tenés que ir y decirle, cuando te veo me das un power. Allá por los 90, las giras al exterior, los compromisos, las grabaciones, las entrevistas, pusieron distancia entre padre e hijo, pero había cómo apañarse. Y finalmente, los vínculos familiares se acomodaron a lo que la vida entregaba en ese momento. Ahí sí nos distanciamos un poco. Naturalmente su carrera hizo una explosión. Y... Pero después me acuerdo... ¿Y vos acá? Yo acá, sí. Y él explotando por allá, ¿y Ajá. cómo viviste esa cuestión del che, este es mi viejo? Y el tema es que esa explosión era difícil de ver acá. El internet no es lo que era, no era lo que es. Eh, yo sabía que le iba bien, pero hasta ahí. ¿Y él te contaba? Hablado? Él me contaba, sí. Pero la verdad es que en esa época era más, cada llamado, cada visita breve de él, Hablar de nosotros dos. La uh -huh. música ahí no te, la música profesional y todo el ámbito no tenía lugar. Ahí. Y eran ustedes. ¿Y de qué se ha ahí, Chico? Una comida, un vino o algo así, y hablar de ustedes, Era más, sí salía a tomar un café, andar en el Ford k 99 que acá lo tengo. Jaja, <risa> mira. 4K99. Lo amaba ese auto, lo amaba, lo amaba. Yo lo odio. <risa> que hacer lo que el corazón diga ¿Alguna vez fueron vos, tu mamá y él? Sí ¿Y después? Después fuimos mi mamá y yo y sus visitas uh -huh. O sea, él visitando uh -huh. eh, ha hablado con tu madre de, de este momento? Sí, sí, mi madre ha estado acá en Mendoza, ayer se fue uh -huh. ¿Vive afuera? Bien Buenos Aires. Te acompañó en todo este asunto, no sé si vino en aquel momento. Gracias a Dios. Mis padres se llevan muy bien estos últimos tiempos, mejor que nunca. Eh, se querían muchísimo, más allá de todas las circunstancias. Bueno, José Luis, la verdad que eh, poder entrar digamos, en, en eso, no, en la intimidad de la relación entre padre e hijo, que es algo a lo que hemos estado ajenos siempre, porque lo conocíamos a Marciano como el músico, digamos. Sí, exactamente. Hace poquito más de tres semanas, cuando Marciano estaba realmente grave, conocimos públicamente a Javier Cantero, el único hijo que hoy tiene 30 años. Y esta entrevista, que está publicada en diario1.com.ar, que hemos visto un tramo y escuchado un tramo aquí en Canal 7, apunta a conocer... Otro costado del artista, el lado B del artista, el lado familiar, Una vida con su hijo, atravesada por la música de comienzo a fin El hijo músico también El hijo músico también, toca en Buenos Aires, tiene una banda que se llama Los Intergalácticos uh -huh. Y queda como picando la idea en decir, che Javier, ¿te vas a subir al tren de los enanos? Bueno, él dice que hay gente que se lo ha pedido expresamente uh -huh. Que sea la voz de... Que él lo está pensando, pero me dice, mira, mi viejo y Felipe está y tiran como un matrimonio eso eran los enanos. Yo no sé si hay lugar para mí. Lo está pensando por ahora. Él sigue estudiando música, es profesor de inglés, profundamente religioso. Hablamos de su tiempo con su papá y prácticamente la despedida con Marciano Cantero, donde me dijo, sentí que mi viejo se fue en paz. Pero antes escucharon música de una banda inglesa de la década de los 70, ¿Mira? los XTC. Se durmieron escuchando ese disco y al día siguiente Marciano, casi en los últimos minutos de su vida, despertó diciéndole... Me encantó en ese disco, pero me encantó escucharlo con vos Y hablaba del sí, tiempo sí. perdido, porque eran otros tiempos Cuando los enanitos triunfaban en, en otra parte del mundo eh, Principalmente en México Exactamente Las redes sociales no eran lo que son ahora Entonces, Él sabía que su papá estaba triunfando, sí. que los enanos eran eran muy valorados afuera Pero no había cómo verlo mucho más de lo que se decía o se leía por ahí Hoy las redes, la internet son otra cosa y él va recopilando un poco de materiales, haciendo como una especie de rompecabezas también para tener mucho más cerca a su papá. Le quedaron en lo emocional un montón de cosas, obviamente. Un hijo que pierde a su papá se queda con un montón de recuerdos, de vivencias. Sí. Le quedó también una herencia muy particular, lo vimos en la imagen de recién: un Ford K modelo 99. Mi papá amaba ese auto, <risa> me cuenta Javier Cantero. Y yo lo odio, me dice. Creo que también tiene que ver un poquito con, esta, con este duelo, esta pérdida y demás. Así que invito al público a leerlos. con punto la nota a. del diario, a ver si está por ahí, la, la vemos un poquito. Y bueno, eh, ojalá que en algún momento se junten y hablen y pueda ser, te dice por un tiempo la voz de los enanitos? ¿Quién te dice? Por ahora sabes que le veo, ¿no? Que Javier quiere ser Javier Cantero Javier Cante. y no el hijo de él. Ahí está tu título, José Luis. Exacto. Yo bueno. no sé si alguien de este planeta podrá cantar como mi viejo. sabes que coincido plenamente. Y está bueno que él lo tenga claro y que lo pueda decir públicamente. Pero... No hay puertas que se cierren y menos en el arte. Bueno, los enanitos, siempre vigentes, siempre con nosotros, eh, a brindar por ellos, por su música. Así es. Gracias, José Luis Verderito. Bueno, a ustedes por invitarme y al público por acompañarnos.